sumamos a la señora Sandra Jacobson, a la que la recibimos con un aplauso, porque hoy es su cumpleaños. Hablar, Sandra. ¡Hola! ¡Sandra! ¡Bienvenida Hola. a la tarde de Bueno, ahí está, celebramos tu cumpleaños, de paso hablamos de esta situación. Bueno, ¿qué novedades hay, Sandra? ¿Qué novedades hay? Novedades desde el viernes a hoy, ninguna. Sí, ninguna, todo eh... sigue exactamente igual. Todo exactamente igual, nada más que le empezaron a llover a, a mi abogado llamados preguntando cuánto sale mi parte indivisa. Ajá. O sea, esa es la última opción que yo tengo. Si yo vendo mi parte indivisa, eh, hay estudios, hay gente que vive, o sea, vive, se alimentan de comprar casas con problemas, le ponen un juicio de división de condominio sí. y van a remate. Ahora, Sandra, feliz cumpleaños. Pero, bueno. Pero digo. En estos Gracias. días, después de lo que contamos, que bueno, fue inicialmente a, a pedirte las llaves, porque vio la casa, que ya la con, recontra conocía, eh, tenía problemas en su casa, dijo, me bancame 20 días, y después nunca más se fue, y con los videos que vimos, decía, me encantó socarronamente y te, te desafía diciendo bueno no te puedes acercar. A raíz de lo que dijimos y de toda sí, esa exposición, ¿no se comunicó para, por lo menos con el abogado, para.? Verde, no, no, porque yo tenía, yo tenía una perimetral, pero todavía no había sido notificada. Por eso ella me dice, vos no podés entrar. Claro. Al otro, a los dos días, me llegó la perimetral. Eh, yo la iba a mostrar porque supuestamente ella, para la venta, dejaba mostrarla. ¿La perimetral a raíz Entonces, de qué, Sandra, para entender? Porque la Violencia la familiar. Violencia familiar. El juzgado de familia número dos de Pilar me puso... Eh, ¿Pero ¿Qué fue lo que dijo ella? Violencia familiar. ¿Qué tipo de violencia ¿Cómo? acusa, ¿qué tipo de violencia acusa ella para que la justicia haga algo Yo supongo de... que algún audio de WhatsApp gritándole que me dé la llave, porque otra cosa no. No pasó. Bueno, pero es Yo supongo, porque ella es muy dedicada a audios. Ah. Lo tenía todo replaneado, yo no me di cuenta. Eso te iba a preguntar, Sandra. Luis Bremer te saluda, digo... Sí. Si tu hermano se ofreció a comprarte Luis. tu cuota aparte por menos dinero, es una maniobra para quedarse con una propiedad, es justamente por menos dinero sí. del que realmente vale. Y la otra, sí. ¿eso sí. Lo, lo hizo? Perdón, no te entendí. Si tu hermana te ofreció dinero para comprarte tu parte de esa casa... Ahora sí, porque yo me enteré, no por ella, me enteré que había vendido su casa en Pilar. Pero te ofreció menos me o más de lo que vale. Yo me un año mandando compradores. Te ofreció Entré menos. a visitar que a través de su abogado, después de muchas vueltas, ella mostraba la casa. La mostraba en mal estado, lo último que dijo fue que no andaba el equipo de aire frío-calor y dijo que no había repuesto, yo, yo dije, la quiere ella. Después me enteré que él había vendido su casa, mi abogado se comunicó con el de ella y dijo que eran compradores en la oferta más baja que tenía ella. Y bueno, la realidad es que ella escrituró en febrero y ella dice que está levantando deudas, deudas que se generaron, que ya la levantó, porque ella estuvo dos años ocupando la casa... Sin pagar Sandra, Arba, eso nos A ver si podemos recapitular. Eso nos quedó claro porque ella te pidió la casa por 15 días para pintar la suya. No me se la instaló... pidió, eh. No, por la ella caneta. me informó, me informó que se quedaba, porque me lo aclaró ella, cuando, antes de bloquearme. Por eso le dije, vos me pediste, me dijo, no, no, yo no te pedí, yo soy tan dueña como vos, yo te informé. Sandra, Sandra, te sorprende, ¿Sí? te sorprende este movimiento que hizo tu hermana. ¿O es coherente con la historia que conoces acerca de ella? Eh, desde que murió mi papá es coherente con, con su proceder. Y Paula la es coherente con su proceder. Paula ¿Cómo? en qué Paula en qué lugar se ubica, pues son tres hermanas, digo. Y, y Paula, es un en esa... o sea Paula arrancó con mis abogados, ahora está con el abogado de ella. Le debe haber dado algo de plata, no sé, pero... O sea que vos estás Paula, sola. Prefiero dejar la parte... En este reclamo, este reclamo estás sola. No, no, Paula también está esperando que le pague, supongo. No creo que le haya pagado... A ella todavía no le pagó tampoco. Paula, además yo tengo mi casa. Paula no tiene casa. Eh, Paula perdió varias cosas. Supongo que estará esperando también que le pague. Pero está con el mismo abogado, el doctor Gustavo Cadenas, sí. es el abogado de Verónica. Y la verdad es que nunca vi una cosa así, es un para mí se auto percibe pues porque oh. no hubo una negociación, no nada, todo lo dispone. Hace tres meses me mandó, le mandó a mi abogado un, un, el nombre de una escribanía donde supuestamente se va a hacer la escritura, eh, después dice y, eh, le, le manda lo que yo voy a tener que pagar, yo no voy a pagar nada de árbol, yo no voy a pagar lo que, lo que ella estuvo usando ahora Pero, o sea, el abogado nada sí. ¿Cómo? sandra la división de los bienes fue hecha prolijamente digamos nadie se quedó con una moneda de más o de menos y el conflicto el único eh, primer conflicto de la herencia de tu padre es esta casa Sí, hubo desprolijidades también ¿De qué tipo? por ejemplo por ejemplo a la semana de morir mi papá eh, un auto un... No sé si lo puedo decir, la marca. Sí, decirlo, no pasa nada. Un una 3 que tenía 40.000 kilómetros, blindado. Verónica me dijo: Ay, me gustaría quedarme con el auto de papá. Y cuando venda mi camioneta se los pago. Ya tenía plata para pagárnoslo. Le dije: Bueno, se lo llevó. A la semana lo volcó. Destrucción total en la panamericana. Ah, bueno, ahora van a tener que, pagar, eh, que esperar que me O sea, tuve que empezar la sucesión. Fue raro eso, cobré 40 mil pesos de ese auto. No dije nada. Claro, ¿no? Porque, bueno, mi, mi abogada de la sucesión me había dicho, no te pelees por cositas, tratar de terminar con todo rápido.